Acá de un nuevo Los Funkos son adornos O sea, muñequitos Hechos de plástico Existen de nuestras películas favoritas Como vemos hoy día Les traigo el tema de Star Wars Acá tenemos a dar Vader sin máscara. Acá tenemos a Luke Skywalker Pero con el traje de la Rebelión. Acá está Han Solo Y una novedad de Han Solo Es que en esta semana se está en el tráiler de solo la película. I've been running scams on the street since I was 10. I was kicked out of the Flight Academy for having a mind of my own. I'm gonna be a pilot y se dice que se va a estrenar en mayo tenemos a Chewbacca, el fiel Chewie fue el mejor amigo de Han Solo que lo acompañó en sus momentos malos y que también apareció en la película 3 Acá tenemos a la Princesa Leia, pero con esta joven, no con el líder de la rebelión. No sé know lo que estás hablando, soy a miembro del Senado Imperial en una misión diplomática a diplomatic mission to Alderaan. Y acá tenemos a un personaje extraño. ¿Ustedes saben cómo se llama? No saben cómo se llama. Él se llama Big Fortuna. Aprendí la primera película en un casino de Tatooine. Nos bring un mensaje a tu maestro, Jabba the Hunt. Jabba Walker. May Jabba no te saben cómo se llama tampoco ella se llama Maskanata la que le entregó les fue a Rey I am no Jedi but I know the Force it moves through and surrounds every living thing y así se dio cuenta que la fuerza estaba en ella bueno amigos acá terminó mi video y hasta la próxima que la fuerza les acompañe